En el día de hoy vamos a platicar de las chicas de las mujeres alfa Así es, eh, vamos a platicar sobre por qué es bueno llegar a ser una mujer alfa Cómo se puede llegar a ser una mujer alfa Y bueno, cuáles son las características de una mujer alfa Pero antes de empezar, déjenme recordarles que este mes de abril es el sorteo mensual Bueno, cada mes hay un sorteo y este mes de abril estamos por dar un iPhone 11 Pro de 256 GB. Entonces, no olviden que eso lo pueden ganar completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es eh, checar en la descripción el link del sorteo, que es en el, en el sitio web, evidentemente. La participación es completamente gratuita. Ahí chequen las instrucciones y se pueden llevar esto. El mes pasado fueron 100 dólares y este mes eh, que viene, en abril, va a ser este, esta belleza, caray, ¿no? Entonces, eh, bueno, chequenlo. Y bueno, vamos a empezar. Eh, ¿qué, ¿Quién es o de qué se trata esto de una mujer alfa? Básicamente, una mujer alfa es una mujer independiente. Una mujer que disfruta de sí misma, de su tiempo. Es una mujer que normalmente pasa el tiempo sola. Pero eso no, no significa que sea infeliz. No significa que sea infeliz. De hecho, todo lo contrario. Es una mujer que disfruta tanto su, uh, eh, su tiempo y su compañía, que disfruta más estando sola que estando con alguien. Es una mujer independiente, autónoma, eficiente, efectiva y generalmente tiende a enfocarse mucho en su carrera profesional o en su cuestión profesional en la vida. Eh, son mujeres exitosas y generalmente cuando encuentran a una pareja, encuentran a una pareja que no se siente amenazado o intimidado por el éxito que ella como mujer pueda tener. Uh, muchas personas confunden a uh, la mujer alfa con la supermujer. La supermujer es básicamente la mujer que es luchona, trabajadora, que tiene hijos, que tiene familia y que hace esto y que hace el otro y, y que se encarga de la casa y no, no, no. Esta es otro tipo de mujer que también mmm, bastante respetado, tiene, tiene lo suyo, pero es algo totalmente diferente, ¿eh? porque generalmente la supermujer es, es alguien que... Bueno, que tiene una pareja y que, bueno, trata de sacar a su familia adelante. Eh, mientras que la mujer alfa es alguien que se enfoca únicamente en sí misma. Ja, que no tiene ni necesita de nadie ni de nada para sentirse plena, para sentirse feliz. Eso no significa que no tenga hombres en su vida. Claro que los tiene y por montones pero ella sabe perfectamente lo que quiere y no anda saltando de una relación a otra para ver si alguno le brinda lo que quiere. No, ella, está, ella sabe lo que quiere y no está dispuesta a conformarse con menos. Es eso o nada y no tiene ningún problema para esperar a que el chico o el hombre que ella busca, que ella tiene en su mente, llegue y sea parte de su exitosa vida. Generalmente la mujer alfa pasa mucho tiempo mejorándose a sí misma y pasa tiempo con amigos y con personas que también se, son de su mismo uh, círculo eh, en, el, en la cuestión motivacional. Es decir, personas que tienen la misma uh, visión o las mismas ideas de Buscar mejorarse constantemente. ¿eh? Y cuando digo que busca mejorarse constantemente me refiero a todas las áreas. Evidentemente sí es la, el área física, cuida de su cuerpo, se ve bien, se viste bien, pero también es una persona que lee, que estudia, que constantemente está aprendiendo cosas y evidentemente como es alguien independiente y que está enfocada en su cuestión profesional pues es alguien que está um, alineada a las metas está en busca de resultados de constantemente eh, pues sacar algo de provecho o eh, mejorar algo que le produzca mayores beneficios al largo o mediano plazo lo que me encanta de estas mujeres es que no tienen tiempo para drama si sí, realmente no tienen tiempo para gastar sus emociones o su estado mental en drama, en, en pleitos, en cuestiones que realmente no añaden ningún valor a su vida. Esta, este tipo de mujeres realmente cuando están en una relación eh, es, es algo maravilloso porque... Uno podría pensar que se comportan como si fueran hombres, pero no es que sean hombres, no es que tampoco es que sea que que no tienen ese lado femenino, no, lo tienen, pero no caen en dramatismos y es una cosa increíble. Entonces, en general, una mujer alfa tiene una estabilidad emocional bastante buena, tienen un carácter fuerte, generalmente no se dejan y sobre todo son eh, si hay algunas injusticias que pueden, eh, en las que pueden verse relacionadas, pues ellas tienen el valor y tienen el, el carácter de decir lo que piensan en el momento y no tienen miedo de que alguien les vaya a decir que no están de acuerdo o que esté en desacuerdo con ellas. Vaya. También son personas que crean su propia realidad. No son personas que estén culpando al gobierno, culpando a los padres, culpando al novio, culpando a los ex de lo que les ha pasado. No, son personas que toman responsabilidad de sus acciones y que saben que lo que vaya a pasar en su vida depende únicamente de ellas. Tienen plena libertad de expresión como mencioné anteriormente, son capaces de decir las cosas como son y sin miedo. Son, tienen mucha valentía, realmente son, tienen mucha valentía porque eh, son personas que, se tienen, que no tienen miedo a enfrentarse a un mundo en donde los hombres generalmente llevan la batuta. Generalmente los hombres, este, el mundo en el que vivimos es un mundo que está creado por hombres y que generalmente los hombres tienen más ventajas sobre las mujeres. Entonces son, las mujeres alfa son mujeres que no tienen miedo a, a ponerse al tú por tú con el jefe de la compañía o con el político o con quien se le pega la gana. Tienen el carácter y la valentía de hacerlo y lo hacen. Y bueno, evidentemente también tienen toda la libertad, de hacer lo que quieran hacer. Eh, no dependen de nadie, eso es algo muy muy importante, ¿Por qué? porque muchas mujeres uh, piensan que ser una mujer alfa o una supermujer es, sí, yo puedo hacer todo por mí sola, pero al fin de cuentas necesito a mi pareja para que esté ahí apoyándome. No. La mujer alfa no necesita ni nadie que la mantenga, ni nadie que dé soporte emocional, ni nadie que esté ahí para escucharla, no. Ella es capaz de mantenerse por sí misma en cualquier etapa, en cualquier momento, en cualquier situación y darse a valer. Por eso se le llama mujer alfa y la mejor pareja para una mujer alfa es un hombre beta. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, los hombres alfa también van en busca de fama, de dinero, entonces muchas veces hombre alfa con mujer alfa pueden chocar, pueden competir por quién va a ser el líder en la relación, quién va a dominar a quién. Entonces eso puede ser un poco complicado, pero eh, cuando se trata de un hombre beta, eh, que son hombres que son más hogareños, que son más... Uh, pues tienen su propio negocio, no les importa, no tienen mucha uh, importancia en la cuestión de dominar a alguien. Eh, esta, este tipo de hombre es la mejor pareja para una mujer alfa. ¿Por qué? Porque no se intimida, no se siente intimidado por el éxito de su pareja. Eso no significa, cuidado, porque ser un hombre beta no significa que sea algo, algo malo. Simplemente es un tipo de hombre diferente. No significa que, que sea un mantenido ni que sea un hombre débil, no. Esas son características que pueden totalmente ser parte de él o no. Pero eh, lo que sí es que siempre y sencillamente es un hombre que no se siente amenazado por el éxito de tu pareja y no siente necesidad de dominar a su pareja, de mantenerla en casa o de mantenerla o de decirle qué es lo que debe hacer o cómo debe hacerlo. Sabe que su pareja tiene lo suyo, tiene su vida y sabe cómo manejarla y él también tiene sus cosas y sabe cómo manejarlos y bueno, justo después pueden compartir la situación, compartir vidas juntos. Pero eh, lo más importante es que no choquen como lo haría una mujer alfa y un hombre alfa. Ahora, ¿cómo puedes ser una mujer alfa? Bueno, hay un curso completo para ti, súper, súper bueno, que les recomiendo si quieren ser una mujer alfa. Aquí les voy a dejar unas pequeñas, mmm, bueno, guías, instrucciones, pero si quieren algo más completo que las guíe paso a paso, no olviden checar la descripción, ¿ok? Ahora, ¿cómo ser una mujer alfa así como en súper rápidos pasos? Eh, primero, ser tú misma. No tengas miedo a ser tú misma. Sí, así como tal. Ahora, cuando digo ser tú misma, me refiero a que eh, realmente debes buscar saber lo que quieres y lo que eres. Y después debes mejorar cada uno de esos aspectos para convertirte en la mejor versión de ti misma. Por ejemplo, ok, sabes, digamos físicamente, sabes cómo estás y te aceptas, pero... Así como te acertas, sabes que no has llegado al tope y que puedes ser mejor. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a mejorarte. No solo físicamente, sino también intelectualmente y profesionalmente. Ahora, vive tu vida. ¿eh? No tienes por qué estar esperando a que alguien más venga a tu vida para poder vivirla. No esperes por el hombre ideal. No esperes por la pareja para ser feliz. No esperes por chicos para que tú puedas empezar a disfrutar. No, debes empezar a vivir tu vida desde este momento sin importar con quién estés o quién te esté viendo. Así de simple. Sal con tus amigos, sal con tus amigas. Es importante que aprendas a socializar, que aprendas a abrirte en un mundo de posibilidades. Una mujer alfa sabe, es capaz de platicar con el dueño de una compañía, pero también con la persona que está haciendo la limpieza en el restaurante es capaz de socializar con cualquier tipo de persona y para hacer eso debes empezar a socializar pues por lo menos con tus amigos empezar a llevar esa vida un poco más social y abierta no te dejes impresionar una mujer alfa puede tener muchas citas con muchos hombres, pero si se deja impresionar, deja de ser una mujer alfa. Y es que eso es el punto. Cada hombre va a intentar de impresionarte para poder conseguirte. Si tú te impresionas fácilmente, entonces no serás una mujer alfa. Así de sencillo. Eh, empieza a acostumbrarte a cómo son los hombres, empieza a entenderlos, empieza a saber manejarlos e incluso, ¿por qué no?, a manipularlos. Porque a fin de cuentas, los hombres han estado en este mundo mucho tiempo controlando a las mujeres, manipulándolas, pues es tiempo para que algunas de ustedes también se pongan las pilas y pongan los um, roles del otro lado. Un punto muy importante, siempre paga tu cuenta. ¿Ah? No importa si vas con tus amigos, si vas con un chico, con una cita, tú pagas tu cuenta. En el momento en el que dejes que alguien pague tu cuenta, en ese momento, te estás, estás dando poder a esa persona. Entonces, ya no... Ya, ya estás rompiendo todo el concepto de lo que es una mujer alfa. ¿Mm? Entonces Es importante que desde la primera cita, desde el primer momento, dejes bien en claro soy independiente, me gustas, quizá me gustas, sí, y podemos seguir saliendo, pero yo pago lo mío, tan simple como eso. Siempre mantente ocupada, como dije, debes estar constantemente aprendiendo cosas, mejorándote a ti misma, entonces, si de repente estás en tu casa, sin nada que hacer, y estás en el celular todo el tiempo, pues eso no es mucho de una mujer alfa, entonces empieza a crear más hobbies, más pasatiempos y si no, empieza a pasar más tiempo aprendiendo algo nuevo. Si estás aburrida, lee algo. Si quieres eh, ver la televisión, no vas a la televisión, ve documentales, aprende, cultiva tu mente. Eso es lo que una verdadera mujer alfa hace. Y bueno, eso es solo un pequeño, un pedacito en lo que es ser una mujer alfa, pero si quieres más, con mucho gusto te dejo en la descripción un curso muy, muy bueno que te va a ayudar muchísimo para convertirte en esa mujer que quieres ser y que puede conseguir básicamente lo que sea. Y cuando digo lo que sea, me refiero que no únicamente financieramente, económicamente, sino socialmente, profesionalmente y sentimentalmente. Así es. Muchos hombres se mueren por una mujer así. Y bueno, eso es todo. Espero que les guste. No olviden checar la descripción el uh, link del sorteo y el link para el curso. Cuídense mucho. Si estoy el video, ponen like. Si no, no pasa nada. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse aquí arriba y cuídense mucho. Chao, chao, chao.